Yo conozco bien las de sendas del urito dormido, porque anduve esos senderos mucho antes de haber nacido. Desde si los caminando anduvo mi abuelo indio, sembrando por sus laderas los quebrachos y espinizos. de los espacios y el trino cuenta come chingón de un tiempo viejo se ha ido era encendedor de estrellas de pajarillos cantores de aquel uritor con nuestro custodio de los mayores que era libre esta tierra antes que los españoles nos robaran las esperanzas. no conocía al abuelo alambrados ni tranqueras su ritual de libertad era el amor a la tierra Saquémonos los alambrados, dejemos libres las sendas, y al viejo cerro Uritorco pues declararlo lo reserva. Y encendedor de estrellas, de pajarizos cantores, de aquel Uritorco nuestro custodio de los mayores.